Bueno, vamos a empezar con Tinkercad. Para aprender Tinkercad tienes una zona de aprendizaje donde vienen algunos vídeos de iniciación que no están mal y que pueden servirte de algo. Seguramente estos días hayas tenido curiosidad y hayas tocado algún botón. Está claro que para empezar venimos aquí a crear un diseño y se nos abre un panel de, de trabajo. Aquí tenemos el suelo, la superficie. Esto está en tres dimensiones. No como Scratch, que tenía solo dos, ¿recuerdan? La X y la Y, aquí hay tres dimensiones. Yo les dije cuando aprendimos Scratch que había una tercera dimensión que la llamábamos normalmente Z, pero aquí no vamos a hablar todavía de eso. Aquí hablamos de front, eh, vista frontal, vista, la, la, vista izquierda, vista superior, inferior, para que lo entendamos mejor, ¿verdad? Eh, se nos mueve el suelo, no hay nada montado encima, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero primero vamos a volver a poner el suelo como al principio. Para eso está la casita y siempre nos vuelve a recolocar el suelo. Ahora no se ha notado mucho, pero luego lo veremos. Voy a coger un objeto, el, el cubo este. Lo cojo y lo coloco aquí. Lo suelto. Y bueno, aquí tengo el cubo. Me han salido unas herramientas aquí para ponerle color, longitud, anchura. Ahora las tocamos. Vamos primero a otra cosa. El cubo... Mmm, cuando lo tengo, si muevo la vista frontal y superior, etcétera, Ya me adelanté. Bueno, aquí, aquí lo que hago es un movimiento y, claro, la figura se, se mueve junto con el cubo. Esto es un, un objeto sencillo. Imagínate que tienes un diseño grande. A lo mejor es diseñado un cohete o has diseñado una casa. Bien. En esta casita volvemos a ponernos como al principio. Vale. Eh, también, si queremos acercarnos a este objeto mucho porque queremos ver el detalle, debajo de la casita tenemos este zoom. Lo que hace es que nos acerca a las figuras que tengamos seleccionadas. Podemos seleccionar más de una. Ahora, porque solo hay una, pues seleccionamos una sola y nos podemos acercar mucho a ella. Y en la casita nos volvemos a ver desde un poquito de apartados vemos eh, todo lo que es el suelo y todo lo que es nuestra construcción. Bueno, eh, primer objeto creado. Aquí ahora podemos... Eh, duplicar el objeto lo podemos copiar pero voy a duplicarlo le voy a dar cuatro veces una dos tres cuatro parece que no ha pasado nada pero sí que ha ocurrido el objeto se ha duplicado a sí mismo cuatro veces con lo que yo puedo pues, ir colocándolo por ahí ¿sí? para eh, bueno para ir montando mi diseño que ahora mismo no tiene mucho sentido ¿sí? eh, también Puedo marcar eh, el objeto y cambiarlos de color. Aquí lo tengo sólido en rojo, pero yo puedo coger y decir, bueno, este lo quiero azul. Bueno, ya muy fácil, ¿verdad? Puedo elegir colores e, y hasta le puedo aplicar a alguno de ellos una transparencia. Por ejemplo, este de aquí tiene la opción transparente. ¿sí? Con lo que yo puedo, me acerco, también me puedo acercar con la rueda del ratón. ¿sí? Eh, tiene cierta transparencia. La transparencia nos puede valer, por ejemplo, para diseñar una ventana, hacer el efecto de un cristal o algo que, por lo que pueda pasar la luz. Porque con esto puedo diseñar una casa, un coche, un cohete, como dije antes, un avión. Y eso tiene cristales, tiene zonas que son transparentes. Para eso están las transparencias. Eh, si hago clic en el suelo, pues se desmarcan los objetos. ¿Mm? Vale, me vuelvo a la casita. pues aquí. Bueno, estos son figuras y movimientos básicos. Eh, tengo otros, por ejemplo, el cilindro. El cilindro es otro objeto elemental. Estas son figuras geométricas básicas que has dado en mate de toda la vida, ¿verdad? Este cilindro, le voy a hacer una cosa a este cilindro. Voy a decir que no tiene color, sino que es hueco. El cilindro queda hueco. Esto mmm, no tiene... Eh, Ahora, así hueco, es como que está vacío, pero es que vamos a ver una cosita que te puede gustar. Si cojo el cilindro y lo meto dentro de otra figura, la encajo, la tengo que encajar bien, bien encajita, vale. Encajo, eh, está el cilindro dentro. Ahora hago clic así, hago un recuadro alrededor para seleccionar los dos objetos y acercarme. Recuerden que para acercarme tenía este zoom. Parece que no ha ocurrido nada, pero es que si lo agrupo, hay un, un, una, un botoncito que es este de aquí, que se puede hacer también con control G. Si lo agrupo, pues ya tengo el hueco. He puesto un hueco en el interior de la otra figura. Es como si la restara. ¿Vale? Entonces yo podría hacer pues, un tornillo, un tubo, o podría coger este... Y como lo puedo alargar y hacer más estrecho, yo puedo inventarme una pared, ¿vale? En los, en los botones, en los cuadraditos blancos, era para estirarlo. Entonces yo puedo levantar paredes y luego puedo meter dentro de esta pared otro rectángulo que puedo eh, decir que es hueco y luego unir y ya tengo una ventana. Eh, el ejercicio que te voy a proponer es que hagas un diseño donde... Eh, bueno, hayan objetos huecos y que tenga cierto sentido, ¿verdad? Cuando te empiezas a mover, eh, ten en cuenta una cosa, y es que a veces los, los objetos no están sobre el suelo. Cuando los estás colocando, sí están sobre el suelo pegado. Pero si esto luego lo llevas a una impresora, le quieres dar realismo, la impresora no va a saber imprimirla. De todas maneras, a lo mejor lo único que quieres hacer es simplemente un diseño bonito y quieres poner cosas en el aire representando planetas. Bueno, pero que si lo vas a imprimir no puedes. Porque Tinkercard permite descargar los archivos para llevarlos a una impresora 3D, por ejemplo. Eh, aquí tienes varias formas básicas. Eh, si investigas verás, bueno, que descubres eh, elementos nuevos. Y también tienes aquí un montón de cosas por descubrir. Textos y números, caracteres, conectores. Yo voy a dejar un poquito que tú ahora te pongas y descubras... Y intentes ya con estas cuatro ideas construir algo, algo que se te ocurra, lo que tú quieras. El trabajo ya se ha guardado. De hecho, le han puesto un nombre. Este se llama FunkyTube. Eh, TinkerCard le pone nombres a las cosas, mmm, son ocurrencias que tienen. Si, hace, si quieres cambiarlo, le haces clic aquí y aquí, tiene, aquí le cambias el nombre. Funciona igual que el drive para poner nombres a los documentos, ¿verdad? Para volver a la página de inicio de TinkerCAD, tienes aquí en colores TinkerCAD. Tú le haces clic aquí y te vuelves al inicio. Eh, está, debe estar guardando, vale, sí, está guardando. En 3D eh, tarda un poquito más todo. Y, bueno, aquí se está generando la miniatura, ¿la ven? Aquí ya tienes un nuevo trabajito. Bueno, es así de sencillo. Eh, pues vamos a ver qué se te ocurre. No te preocupes, trabaja a tu ritmo, te pueden ayudar. Eh, si estás con un hermano en casa, eh, diviértanse, usen Tinkercad. Esto no, no tiene por qué suponerles un trabajo pesado, sino cuando quieran, a ratito, se ponen a hacer cosas. Si te gusta mucho, pues ya tienes una herramienta de trabajo o algo en lo que te puedes entretener y, bueno, puedes hacer cosas muy creativas. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video.